Aquí, aquí, aquí está el micrófono. No se oye nada. Ya un momentito, es que estamos arreglando para la transmisión por Zoom, por perdón por Facebook, ya estamos en Facebook. Arreglando para la transmisión por Zoom, por perdón por Facebook, ya estamos en Facebook. para la ah estamos listo Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, damos muchas gracias a Dios por este momento tan especial de nuestra iglesia, que es muy enriquecedor, que es la Escuela Dominical, siempre ha sido un valor en nuestra comunidad, porque refleja ese, esa sed del conocimiento de la palabra del Señor que nos ha acompañado siempre. Y hemos tenido la gracia y la bendición de parte de Dios de contar con muchas personas, con unos talentos y unos dones. Ustedes no saben cuántos talentos y cuántos dones hay en nuestra iglesia, cuántas capacidades nosotros tenemos y de las cuales nos sentimos supremamente enriquecidos. Hoy eh, vamos a darle continuidad a un tema que ya empezamos hace un tiempo. Y que, como hemos dicho, en la medida en que nosotros vemos los tiempos presentes, eh, se hace más pertinente. Es como dar fe, como dar testimonio del amor, de la bondad, de la justicia de nuestro Señor en un mundo como el, el presente. Con el fin de que muchos lleguen a conocer la palabra de Dios, con el fin de que muchas personas puedan transformar sus vidas con el fin de que puedan tener un compromiso de ayuda, de empatía, de, de mirar con misericordia y compasión a todas aquellas personas que sufren en este mundo. Hoy vamos a darle entonces eh, continuidad al tema que hemos eh, venido desarrollando a través de nuestro querido hermano Elipa Raza. Y como hemos dicho, es un tiempo supremamente especial para, para nuestra iglesia y hoy tenemos entonces esta eh, grandísima oportunidad de escuchar la palabra de Dios interpretada, la reflexión teológica de la iglesia a cargo de nuestro hermano Eli Barraza. Antes de, eh, de darle la palabra a él, yo quiero invitarles a que tengamos una oración, pidámosle al Señor que... Eh, eh, nos escuche, que él nos atienda en su infinita misericordia y vamos a robarle eh, de manera muy especial por las dos grandes situaciones que rodean nuestra vida como, como colombianos. Una es esta pandemia eh, siguen sí, incrementándose los casos, siguen dolorosamente partiendo personas y seres eh, muy queridos, y eso nos duele. Y vamos a orar también porque, bueno, según anuncian los medios de comunicación, hoy eh, el comité de paro eh, va a reunirse con el señor presidente de la república, y esperamos que, que ojalá eh, puedan trazar caminos de de reconciliación, de búsqueda de la paz, de, de transformación de todas aquellas cosas que han originado tanto malestar en nuestro, en nuestro país, pero que también les dé sabiduría a los gobernantes y, y sobre todo les dé sensibilidad para escuchar el, el sufrimiento y tomar las medidas necesarias con la responsabilidad que corresponde a a, a quienes dirigen, ¿no? a quienes gobiernan eh, nuestro país. Entonces, oremos al Señor por estos dos motivos, por las familias que han perdido. Entre eso, eh, creo que todos conocemos que nuestro hermano Eli Barraza perdió esta semana a su querida hermana, eh, nosotros le decimos Lady, ella se llama Gladys, Lady. Eh, y bueno. Queremos dar gracias a Dios por la vida de Lady, porque fue una mujer supremamente comprometida, especialmente con la evangelización. Oremos. Te damos gracias, Señor Dios, de toda misericordia y bondad, por tu infinito amor, por la justicia que eres tú, Señor. Y sobre todo porque nos invitas a ser un pueblo que camine por este mundo en humildad, en sencillez, pero también actuando la justicia en este mundo. Te rogamos, Señor, que nuestras vidas sean transformadas por tu palabra. Que cada día, Señor, nosotros podamos ser mejores personas para el servicio de los demás. Bendícenos, guárdanos, protégenos. Y de manera muy especial, Señor, te pedimos que le des a nuestro hermano Elix, no solamente el consuelo y la fortaleza de tu Espíritu Santo, sino también, Señor, que le des eh, mucha sabiduría para compartir esa eh, palabra interpretada, esa teología de nuestra iglesia, esa reflexión, Señor, que nos puede poner como testimonios en el mundo. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces eh, vamos a, a darle inmediatamente... La, la palabra gracias René eh, muy buenos días eh, tengan todos y todas eh, quiero agradecer las la voces de aliento las voces de consuelo y de fortaleza eh, que me han brindado a través de el whatsapp, llamadas facebook de cada uno de los miembros de la iglesia que se enteraron de, de la novedad de mi hermano. Eh, en segundo lugar, comenzamos la, la clase y quisiera comenzar eh, compartiendo pantalla. Eh, voy a pedirle al reverendo que me habilite el... Eh, habilítame la... La cuestión de pantalla que me dice que la anfitrión... Ya, ya. Listo. listo. Sí. Entonces, ustedes me confirman en el momento que, que aparezca la, la pantalla compartida. Sí, tienes que ampliarla, Eli, porque se ve sí. todo, todo tu... Momentico. Pero ya, ya, ya está compartido. Ahí, ahí está bueno. la torre. Mira la cara, la cara de este lado. La primera, la, la de adelante. Al frente, a 10 metros, hay una varilla así vestida en la tierra. Eh, bueno, hasta este momento, eh, digamos, en torno a la confesión de fe, eh, nosotros hemos trabajado y yo podría decir un poco de historia, es decir, cómo a través de las diferentes asambleas desde, el, desde la de la 82 me atrevería a decir la Comunión Mundial Reformada hoy de Iglesia Reformada hoy ayer la Alianza Reformada Mundial eh, ha venido en todo un proceso de reflexión y estudio, eh, entonces. Hemos analizado la, la parte eh, de los antecedentes y eh, el domingo anterior estuvimos trabajando todo el tema de la introducción eh, que nos, nos permite eh, ver eh, eh, qué es la, la, la confesión de Acra y eh, entramos a, a un tema que, que es el, el preámbulo de, de la de la confesión, que es el, el tema de la lectura de los signos de los tiempos. Eh, la confesión de Acra eh, parte de en el 2004, y estuvimos estudiando muy a fondo eh, los signos de los tiempos en el 2004. Eh, eso quiere decir que la iglesia debe estar en una permanente revisión de los signos de los tiempos. Para el día de hoy ya entramos en el tema propiamente de los artículos de la, de la confesión de fe. Eh, y el título eh, es confesión de fe frente a la injusticia económica y la destrucción del medio ambiente. Básicamente es, es, es un compromiso. Eh, es un compromiso basado en nuestra fe. Y es un compromiso que, como decíamos en, en la parte de la introducción, que vienen firmando las iglesias, las iglesias reformadas. Pero hay que dar el testimonio también de que otros concilios han ido entrando en, en el proceso desde el comienzo y han ido asumiendo la, la, la, la confesión de Acra. Asumir la confesión de Acra, en realidad, es como estoy diciendo en el número 15, es, es un compromiso de la, de la comunidad, es decir, tanto eh, comunidad como persona, eh, basado en nuestra fe, eh, se puede expresar de, diver, de, diver, de diversas maneras, eh, según nuestras tradiciones regionales y teológicas. Entonces, en el caso nuestro lo reformado reformados, la hemos asumido como una confesión, pero también se puede eh, como un acto de profesar nuestra fe con otros. Eso, eso lo, eh, lo, lo hemos definido así nosotros, eh, eh, los reformados, pero también digamos las iglesias pentecostales eh, reunidas con nosotros en Buenos Aires posterior al, al, al, al, al 2004, ellos lo asumieron como declaración de fe, es decir, lo, lo, los pentecostales y asambleas de Dios no, no son confesantes, por lo tanto, pero sí hacen declaraciones, y en Buenos Aires, son, eh, en el marco de una reunión eh, del Consejo Latinoamericano de Iglesias, en ese momento, eh, fue asumida por el Consejo Latinoamericano y todas las iglesias que conformaban el Consejo Latinoamericano como una declaración de fe. Pero también lo podemos asumir como personas, eh, como personas eh, fieles a la alianza con Dios como personas fieles a la alianza con Dios eh, escogemos nosotros los reformados escogemos la, la confesión y aquí hay que hacer una, una claridad eh, muy importante en este, en este capítulo eh, escogemos la confesión no, ojo, no en el sentido de de una confesión doctrinal. Eh, díganme si, si estoy compartiendo porque parece que se me bajó la luz. ¿Me están escuchando? Sí señor, se ve perfecto, se escucha. ¿Se ve? perfecto. Sí sí. Okay. Entonces eh, repito, nosotros la asumimos eh, eh, como no como en el sentido de una confesión doctrinal, es decir, clásica, doctrinal clásica ya que la Alianza Reformada Mundial no puede hacer una tal confesión, sino para mostrar la necesidad y urgencia de una respuesta activa a los problemas de nuestro tiempo y al llamado de Debrecen. Invitamos a nuestras iglesias miembros a recibir y responder a nuestro testimonio como fundamentalmente. Ese es. es. Es un llamado, digamos, es un llamado urgente a, a que las iglesias eh, eh, respondamos. Si no, no, estamos, no estamos aquí en el mundo simplemente eh, por estar, es decir, somos enviados de Dios y como enviados de Dios tenemos que responder eh, a, a esa urgente necesidad, eh, dar respuesta activa a estos problemas de nuestro tiempo la World Communion Reformed Church es decir, la Asamblea General de Iglesias Reformadas habla a partir de la tradición reformada, es decir, nosotros tenemos desde un fundamento de donde hablamos, a partir de la tradición reformada y a partir de esa tradición reformada, afirmando que la justicia económica mundial es esencial para la integridad de nuestra fe en Dios. No podemos hablar de fe en Dios y no podemos hablar del Dios de la justicia en un mundo injusto. Entonces, eh, afirmamos eh, como hijos de Dios que la justicia económica mundial es esencial para la integridad de nuestra fe en Dios y de nuestro discipulado como cristianos. Entonces, confesamos ante Dios y ante los demás. Entonces, a partir de, de, del, del siguiente eh, artículo, ustedes van a encontrar una figura de que primero eh, reconocemos, luego o confesamos, luego rechazamos reconocemos, rechazamos, confesamos, es, es como un poco el, el, entonces ante Dios y ante los demás nosotros eh, creemos y esta es la primera gran eh, eh, cosa importante que debemos tener muy en cuenta, nosotros primero creemos en Dios y creemos en Dios creador y de toda la vida, que nos llama asociados en la creación y redención del mundo. Ya aquí inmediatamente ustedes se dan cuenta eh, el, el, la, la tremenda falta de la voluntad que la humanidad ha hecho eh, eh, con Dios, porque Dios nos está llamando a asociados en la creación y redención del mundo. Y nosotros lo que hemos hecho es muy mal uso del mundo porque hemos destruido el mundo hemos dañado la naturaleza entonces ese ese mal uso de la naturaleza es una pérdida de la voluntad de dios vivimos vivimos bajo la promesa de que jesucristo vino para que todos tengan plenitud de vida. Y ese fue el texto bíblico que, que de alguna manera iluminó todo este proceso. Juan 10.10. 10. Yo he venido para que tengan vida y si la tengan en abundancia. La pregunta que podríamos hacernos, ¿qué significa tener vida en abundancia en, en el contexto de un mundo injusto como el que vivimos? Fíjense que la, se van a dar cuenta que la, la confesión es, es muy bíblica, es decir, se fundamenta, además de la tradición reformada, se fundamenta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Guiados y sostenidos por el Espíritu Santo, nos abrimos hacia la realidad de nuestro mundo. Eso, eso es muy importante, porque nosotros no podemos vivir de espaldas al mundo. No te ruego que los quites del mundo, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ahí, ahí ven ustedes cómo comienza a ir develándose el compromiso que nosotros tenemos como cristianos. O sea, como cristianos no podemos, no podemos eh, tener el problema del calentamiento global como algo que es de allá propio de la escuela y de la escuela. Y de, y, de, y de la ciencia, porque a nosotros no nos toca y nosotros no tenemos ahí Como cristianos no podemos estar sordos y ciegos a las injusticias que se cometen en este mundo. Por eso creemos un Dios creador y de toda la vida. Y cuando hablamos de toda la vida, de todas las formas de vida, no solamente la vida del ser humano. Creemos... Que Dios es soberano sobre toda la creación. Y lógicamente, esta es, este es una de las principales doctrinas de la iglesia periteriana. El Dios soberano. Que si Dios es soberano, todo está sometido a su voluntad. Dios es soberano sobre toda la creación. Y este Salmo 24.1 que lo recitamos con mucha facilidad. De Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud. Muy maravilloso Salmo. Pero a veces, como digo, tenemos que aplicar eh, esa palabra en la vida individual, pero también en la vida colectiva como comunidades. Entonces. Frente a ese hecho y que creemos en Dios, creador y sustentador, y que creemos que Dios es soberano y que además eh, de él es la, la tierra y su plenitud, entonces hay una consecuencia normal, es que esa consecuencia es que nosotros como cristianos rechazamos, ¿vale? que yo les decía lo que creemos, lo que rechazamos. No, no podemos vivir eh, eh, de acuerdo con ese tipo de situaciones. Rechazamos el orden económico mundial actual impuesto por el capitalismo neoliberal, global y todo sistema económico con inclusión de las economías planificadas absolutas que cuestionen el pacto de Dios y excluyan de la plenitud de vida a los pobres, los vulnerables y toda la creación. Rechazamos toda pretensión de imperio económico, político y militar, que subvierta la soberanía divina sobre la vida y atente contra el justo reinado de Dios. Esto, esto, esto es eh, muy, pero muy importante porque nosotros a veces creemos que, que eh, el problema es que algunos locos eh, y locas están pensando que el mundo está mal cuando el mundo está bien. Sin embargo, uno lee autores, eh, muchos autores que puedo ponerme ahora a detallarlos, eh, que son conscientes que el mundo que vivimos y el mundo que se proyecta con la cuarta revolución industrial va a haber gente que no va a contar para nada según Yuval Harari hay un montón de gente ya lo estaba diciendo que no cuentan absolutamente para nada y que si acaso si acaso serán eh, objetos de de programas como los que se vienen en Colombia hoy, de, de migajas, migajas que, que se les entregan eh, para que medios subsistan o para que sean realmente eh, consumidores de toda la mercancía producida por ese sistema económico que convierte al ser humano. Ojo, convierte al ser humano, uno, en una mercancía y dos, en un eh, consumidor. O sea, ya nosotros no somos los hijos de Dios hechos a la imagen y semejanza de Dios, sino somos, por un lado, o consumidores, eh, ¿verdad? O por el otro lado, mercancía que se vende. Y cuando digo mercancía que se vende es porque cuando ustedes ven que a ustedes le piden la información, porque van a sacar un correo gratis, pero ustedes le piden que entregue toda una cantidad de información, esa información suya se vende junto con la de los demás para hacer los famosos estudios de mercado, para ver cómo inducirlo a adquirir y que usted no piense. Por eso decimos, nosotros tenemos que rechazar ese tipo de orden económico. Creemos que Dios ha sellado un pacto con toda la creación. Cuando, cuando yo miro este, este, este texto de la confesión de Acra, me recuerda eh, una clase de escuela dominical allá en el barrio Las Nieves. Cuando, cuando era joven y bello, eh, en el barrio de las nieves, como en una clase de escuela dominical con el reverendo Gonzalo Nieto, durante varios domingos, me parece que sería un buen, un buen elemento de recuperarlo, como Dios fue haciendo pacto con eh, Abraham, con Moisés, con Jacob, con cada uno y con su pueblo. Es decir, con cada uno de las personas. Pero nosotros creemos también que Dios ha sellado un pacto con la creación. Génesis 9, del 8 al 12. Dios ha creado una comunidad terrenal sobre la base de una visión de justicia y de paz. Es que es, que es eso. Es que el ejemplo, y la base de justicia y paz tiene que ser la comunidad con que Dios ha sellado ese pacto, la creación con que Dios ha sellado ese pacto. El pacto es un don de gracia. Que no se vende en el mercado. Isaías 55 1. Es una economía de la gracia. Para toda la creación como nuestro hogar. Jesús nos muestra que se trata de un pacto incluyente en el cual los pobres y los marginados son las partes preferentes y nos insta a que la, just a que la justicia para con los más pequeños, recuerden Mateo 25, 40, sea el eje de nuestra comunidad de vida. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Esclavo fui y me liberaste. ¿Y cuando hiciste eso, Señor? Porque lo hiciste a uno de estos mis pequeños. A mí lo hiciste. En este pacto se bendice e incluye a toda la creación. O sea, capítulo 2, versículo 18. Entonces, nosotros miramos... Completamente que Dios ha creado una comunidad terrenal, ¿verdad? No, no somos divinos, estamos aquí en la tierra, ¿no? pero lo importante es la visión de justicia y de paz que nosotros tenemos que tener. En consecuencia, verdad, es que frente a que creemos que Dios ha sellado un pacto con toda la creación, en consecuencia, rechazamos la cultura del consumismo desenfrenado. La avaricia y el egoísmo competitivos del sistema de mercado mundial neoliberal y cualquier otro sistema que sostenga que no existen alternativas. Es así, eh, en el 2004 se hablaba del fin de la historia, ¿no? Se hablaba de haber llegado al modelo más cercano y parecido al reino de Dios. Se hablaba de que estamos en un sistema económico que era lo mejor. Nosotros debemos rechazar la cultura del consumismo, desenfrenado, la avaricia y el egoísmo competitivo del sistema de mercado mundial neoliberal y cualquier otro sistema que sostenga que no exista alternativa Si ustedes se dan cuenta. Nosotros hemos entrado en este sistema, en un, en un crecimiento, eh, es decir, la economía tiene que crecer y crecer y crecer y ustedes se dan cuenta cómo tristemente, mientras el mundo, la gente se muere, en medio de una pandemia, uno escucha como los bancos y como las grandes multinacionales multiplicaron geométricamente sus utilidades? ¿Cómo los laboratorios se resisten a entregar las vacunas como una propiedad de la humanidad? Nosotros, sin querer queriendo, nos volvemos eh, sujetos eh, u objetos de este crecimiento, esta aceleración que según eh, Gastón, un filósofo eh, chileno, sostiene que ese, ese crecimiento acelerado e eh, infinito tiene las consecuencias lógicas de todo lo que estamos viviendo. O sea, de todo lo que se ve en la violencia que se vive en nuestro mundo. En la desigualdad que se vive en las oportunidades para la gente. Creemos, creemos que toda economía del hogar, de la vida, concedida por el pacto de Dios para sostener la vida, es responsable ante Dios. Ojo con eso. Creemos que toda economía del hogar, de la vida, concedida por el pacto de Dios para sostener la vida, es responsable ante Dios. Creemos que la economía... Existe para servir a la dignidad y el bienestar del pueblo en comunidad. Dentro de los límites de la sostenibilidad de la creación, creemos que los seres humanos han sido llamados a optar por Dios y no por Mamón Y que confesar nuestra fe es un acto de obediencia. En una ocasión con Franz kinkler ese investigador, economista y biólogo de Costa bueno, que vive en Costa Rica. Me, me llamó poderosamente la atención cuando, por allá en el año 95, comenzamos todo este proceso de investigación en un seminario en, en Costa Rica, donde estuve presente junto con el pastor Michales. Él comenzaba diciendo la economía es teo teología. La teología es economía. Y Dios ha establecido una economía del hogar, de la vida concedida por el pacto de Dios para sostener la vida. Entonces cualquier modelo económico debería sostener la vida antes que todo. Eh, si usted observa en el primer versículo de la Biblia es que todo era un caos y el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas vino a poner orden vino a ordenar la casa ¿Qué es la economía eso eso es lo que tenemos, el oikos verdad que hemos aprendido la cuesta en orden de la casa Por, por eso nosotros debemos rechazar, rechazamos la acumulación incontrolada de riquezas y el crecimiento sin límite, del cual mencioné de, de Gastón, que lo describe, que ya han costado la vida de millones de personas y ya han destruido gran parte de la creación de Dios. La consecuencia lógica de ese crecimiento ilimitado o sin límite, eh, lo que está produciendo es una destrucción de la creación y de Dios. Por eso tenemos que rechazar eh, esto, ¿verdad? Creemos que Dios es un Dios de justicia. En un mundo de corrupción, explotación y avaricia. Dios es de manera especial el Dios de los desamparados, los pobres, los explotados, los que han sufrido injusticias y malos tratos. el Salmo 146, versículo 7 al 9. Dios llama a establecer relaciones justas con toda la creación. Entonces, frente a ese llamado de Dios para establecer relaciones justas con toda la, la creación, nosotros por eso rechazamos, ojo, porque a veces la iglesia ha sido cómplice del modelo. Por eso rechazamos toda predica que justifique implícita o explícitamente a aquellos que apoyan o dejan de resistirse a esa ideología en el nombre del evangelio. Yo pudiera pasarme toda la, la mañana tocando este punto y mirando la historia de la iglesia, de cómo la iglesia legitimó a través de la historia muchas veces los sistemas. Hemos escuchado en las clases de escuela dominical por parte del pastor, cuando se refiere a Dietrich Bonhoeffer, la iglesia confesante, o sea, la iglesia alemana que no compartía eh, todo el tema del fascismo de Hitler. Pero la iglesia oficial estaba de la mano con Hitler. Y es muy triste cuando nosotros vemos a los obispos y a los pastores eh, tomándose fotos con los poderosos que tienen y que promueven reformas tributarias que exprimen y eh, generan más hambre, más pobreza, más, más abandono. Por eso nosotros tenemos que rechazar ese tipo de, de ideología. Tenemos que rechazar toda prédica, porque es que usted puede encontrar en la Biblia argumentos para sostener, por ejemplo, la parte de ahí, Recuerden. En Sudáfrica, un grupo de teólogos eh, blancos eh, sustentaron heréticamente a través de la Biblia el, la segregación racial. Eh, y miren lo que dice el artículo 26. Creemos que Dios nos llama a ponernos del lado de las víctimas de la injusticia. Sabemos qué es lo que el Señor pide de nosotros. Y esto, esto lo, lo estudiamos al, al inicio. Ser artífices de la justicia. Amar la misericordia y transitar los caminos de Dios. Eh, a veces enseñamos que transitar los caminos de Dios es, es, es consumir religión. Porque también somos, ojo, también somos consumidores de religión. Y eso no es transitar los caminos de Dios. Yo puedo ser un gran consumidor de, de religión. Transitar los caminos de Dios es amar la misericordia, es transitar los caminos de Dios, es ser artífices de la justicia. Todos estamos llamados a oponernos a toda forma de injusticia económica y destrucción de la creación para que corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso. Amós 5, versículo 24. Qué lindo, ¿Verdad? Para que corran las aguas, el juicio como las aguas, y la justicia como arroyo impetuoso. Por eso nosotros rechazamos toda la teología que afirme que Dios está solamente del lado de los ricos y que la pobreza es la culpa de los pobres. Rechazamos toda forma de injusticia que destruya las relaciones justas. Por causa de género, raza, clase, discapacidad o casta. Rechazamos toda la teología que afirme que los intereses humanos se imponen a la naturaleza. Igual podríamos hacer todo un un listado largo de todas esas teologías que han sido discriminatorias. Yo voy a mencionar apenas una que otra. Esa teología, y yo no sé si eso es una teología lo voy a mencionar, en el que algunas iglesias sostienen que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de la Jesús, es la cabeza de la iglesia, y, y el hombre es la cabeza de la mujer, por lo tanto la, la mujer eh, debe estar sometida como un ser de segunda clase. Eso no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una teología que sustenta ese tipo de estratificación dentro del hogar. Un lo que poco, de, de, por favor. Lo que, ¿Cómo? Un poco ya... de más volumen, por favor. Ah, ok, ok, ok. Ya levanto un poco más la voz. Por ejemplo, lo que ya mencioné con el caso de la teología en Sudáfrica, eh, que eh, sustentó el apartheid. Eh, por ejemplo, teologías que intentan eh, justificar la pobreza. Eh, por ejemplo, para mucha gente y gente de iglesia, ojo, en Europa, la, la pobreza de América Latina no, no se debe al saqueo que durante 500 años hemos sido objeto de los países del norte, sino sencillamente que los, los latinoamericanos somos por naturaleza corruptos. Y es verdad que sí hay corrupción en Latinoamérica. Pero lo que también es verdad es que esa corrupción genera pobreza. Y genera violencia, y genera una cantidad de cosas que no son propias de, del ser humano, porque Dios nos ha hecho buenos, al igual que Dios es bueno. Pero eh, hay teologías que se encargan de eso. De justificar el status quo del sistema. Creemos que Dios nos llama a escuchar el clamor de los pobres y el gemido de toda la creación y a ser seguidores en la misión pública de Jesucristo que vino para que todos tengan vida y la tengan en plenitud. Juan 10:10. Jesús trae justicia al oprimido y da pan al hambriento, libera al preso y devuelve la vista al ciego. Eso, esos son textos que a veces parecieran no existir en algunas Biblias. Él apoya y protege a los humillados, al extranjero, al huérfano y a la viuda, que es la escala de la pobreza eh, en la sociedad judía del, del tiempo. Eran, eran lo, lo, lo, lo más pobre, lo más desechable, de lo, que, lo que nosotros miramos de esta manera. Y es interesante que, que creemos que Dios nos llama, es decir, al igual, ustedes, ustedes recuerdan el texto de, del éxito, he oído el clamor, el gemir. Clamor, que mire es algo que sale desde adentro, porque ya no se, no se soporta más. El clamor del pueblo de Israel cuando era esclavo de Egipto. La naturaleza gime, gime con dolores de parto, dice Romanos. Interesante. ¿Cuántos años hace? ¿Qué podríamos decir nosotros hoy? Con relación al tema de el tremendo modelo económico que explota y destruye. Miren, para poner otro ejemplo, la Amazonía. Todos los días se talan inmensas cantidades de árboles. Y entonces. Jesús trae. Justicia al oprimido. Y da pan al hambriento Famoso texto de Lucas, capítulo 4 maravilloso. El famoso texto del cantar de Elizabeth, creo que es el cántico de Moisés, ¿recuerdan? Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el cual nosotros, los reformados, creemos. Un Dios que nos llama a no ser sordos al clamor de los pobres y el gemido de toda la creación. Por eso rechazamos todas las prácticas o enseñanzas de la iglesia que excluyan de su misión a los pobres y el cuidado de la creación y acomoden a aquellos que vinieron a hurtar, matar y destruir. Juan 10.10, recuerda. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso... Debemos seguir al buen pastor que vino a dar la vida por todos nosotros. Juan 10, versículo 11. No quiero extenderme más y quiero dejar hasta esta diapositiva, porque como ustedes se pueden dar cuenta, cada artículo de esto tiene toda una reflexión. Y cada artículo de eso fue pensado, repensado, discutido, recontradiscutido, analizado por teólogos, economistas, eh, sociólogos, pastores, gente, gente que escucha a Dios. En todo un proceso de casi 15 años. Eh, yo voy a. a, a eh, Aquí me quedan eh, otras diapositivas, pero como se pueden dar cuenta ustedes, es un mundo de información, es un mundo de cosas que vale la pena ir, ir eh, digamos, como hacen la banca, rumiándola poco a poco para ir asimilándola en nuestras vidas y en nuestros corazones. Quiero abrir un espacio de tres minutos, son las 9.57 o lo que el pastor defina para preguntas, aportes, ideas, conversatorios. Bien. Bueno, estamos para, eh, si hay unas preguntas o si hay algún tipo de, de reacción a lo que estamos nosotros o de lo que hemos escuchado. Está bien. Eli, si puedes dejar de... de... Sí, sí estoy eh, voy a tratar de... Es que se me perdió cuando cerré, se me perdió la, la, la pantalla y ahora no me sale el, el zoom. Pero mientras vamos eh, compartiendo... Carlos Carlos Parra tiene una, una pregunta. Sí, señor. Sí. Primero que todo, felicitar a Elite por toda esa... Eh, discurso tan hermoso que ha dado que esa es los reformados los cristianos y las personas normales debemos de vivir en completa paz con el vecino, no abusar del vecino, eh, no, no, eh, vivir en paz, pero la misma vida nos enseña que para vivir en paz tú tienes que prepararte para la guerra, que que ironía de la vida, pero tú me respetas a mí mientras sepas que yo no me dejo fregar de ti. Entonces, Dios quiere que vivamos en paz, nos da todas las herramientas, pero nosotros los hombres nos encargamos de dañar todo, y ahí no hay teólogo, no hay papá que sirva, porque en las grandes filosofías políticas debemos ser igual, pero quien decide si es igual o no es igual, quiere ser más que todo. De todo modo, yo felicito el link que por lo menos hay gente y en el Congreso ese se aprobó que hay gente que está pensando en los demás, pero es una utopía pensar que este puede ser el modelo de la vida. Todos queremos imponernos sobre el otro. Dejo atrás ahí, no quiero ser piedra en el trabajo Bueno, pero es que eh, de alguna manera eh, lo, lo has dicho. Eh, lamentablemente vivimos un sistema económico que nos hace ser egoístas, individualistas, que nos hace eh, olvidarnos de que el derecho mío llega hasta donde comienza el del otro pero yo quiero generalmente pasarme de, de, de la línea y de los límites de donde llega mi derecho y eso termina por generar violencia. Esa es una realidad, lo que tú, lo que tú has comentado. Eh, me decía de que quería co compartir Ahí algo, por está, favor. Eh, está eh, José Ramos primero oh, y luego y Pablo. Eh, Pablo. Pablo, luego Henry, y luego Pablo. Okay. En ese orden. José. Buenos, buenos días, eh, pues, rector Elit. primero que todo, pues, darte palabras de, de consuelo, saber que Dios fortalece tu vida, tu familia, y Él está acompañándote. No tuve el, el tiempo para decírtelo, pero oramos por ti y oramos por tu familia para que Dios te acompañe. Darle gracias, gracias a Dios porque siempre le digo a mi esposa y las veces que lo tenga lo voy a decir, estamos privilegiados en estar en una iglesia tan amorosa, una iglesia que nos enseña tanto, pero una iglesia que nos desafía. Yo le decía a Franklin en estos días, me llegó una frase que dice la iglesia es un medio para construir sociedad y ahorita le, y ahorita le puse otra parte, construir sociedad justa y pacífica. Eh, me asombra porque tengo 26 años de estar en la, en la iglesia, pero me asombra cuando una iglesia como la nuestra, porque me siento muy, muy aferrado a ustedes, nos explica todos estos temas. Y cuando lamentablemente la iglesia ha malinterpretado tanto la Biblia y ha pensado que la iglesia es un fin y no es un medio para construir sociedad. Y, y cada día me veo más... Eh, Exhortado. cada día más me veo con temor porque sé que es un desafío tan grande para mi vida donde tengo que vivir para las demás personas y, y me siento mal muchas veces y le digo a mi esposa porque a veces no estoy haciendo lo que tengo que hacer y esto me, me, me llena de tristeza, me llena de dolor porque es que sé que es un desafío muy grande y me da mucho miedo porque sé que como iglesia tenemos que hacer muchas cosas pero también siento esperanza porque hay personas que, que nos hablan y yo usa personas como ustedes que nos hablan todos los días para que cada día más podamos construir esa sociedad a través de iglesias, a través de hombres y mujeres que queramos estar comprometidos con el Señor. Y de verdad es gratitud con ustedes, mucha gratitud eh, por todo esto que cada día más aprendo, anoto y, y quiero comenzar a trabajar y, y le digo al Señor ayúdame porque necesito trabajar más por esta sociedad, necesito hacer más cosas y espero que esta también sea la, la la oración de todos nosotros los que estamos en esta iglesia y muchas gracias por dejarte usar por Dios y gracias gracias y un abrazo desde acá y sé que el señor está contigo te está fortaleciendo y Dios es bueno bendiciones gracias muy bien escuchemos a Henry Pablo y Carlos Mendoza y ahí cerramos Escuchamos los tres de seguido y Eli después haces un, bueno. una respuesta final. Okay. Eh, bueno, muchas gracias, misiades. Eh, muy buenos días a todos. Eli, muy buenos días. Eh, gracias. Mis gracias. sentidas condolencias por el fallecimiento de, de tu hermana. Eh, confío y estoy seguro que Dios eh, hará la fortaleza en tu corazón eh, a ti y toda tu familia. Gracias. Bueno, eh, con relación al tema que hemos estado tratando. Eh, yo he estado pendiente estos últimos domingos porque realmente recoge el sentir de mi, de mi visión, de mi visión de lo que debe ser el cristiano y el, y el seguidor de, de Cristo en este mundo, es decir, el aquí y el ahora, más que eh, qué va a pasar en el futuro. Escuchando todo estos, todos estos temas que, que muy bien ha, ha planteado Elí, eh, me recuerda mucho a mis época de estudiante de arquitectura cuando en las aulas de clases eh, nos enseñaban cómo, cómo eh, la arquitectura era consecuencia, eh, de, consecuencia de las invasiones o era consecuencia de los modelos económicos, de los modelos políticos, de, de los imperios que dominaban. En todas esas civilizaciones antiguas eh, eh, entonces en un momento de la historia llega jesús y dice mire un momento todo esto que estamos haciendo no es lo correcto y, a, y, y, y, y aparece todo lo que lo que Elín ha planteado el amor al prójimo el amor a la naturaleza el bienestar común sí eh, y entonces qué pasa con eso eh, Estamos en el 2021 y estamos todavía en la misma situación, en mi, modo, en mi modo de percibir las cosas. Es decir, parece que todavía no nos hemos desprendido de, ese, de, ese, de esa marca primaria animal de que el pez chico se come al pequeño, que el, el más grande domina al más pequeño. Eh, eh, seguimos en esa y todas las pareciera que todas las políticas desde las civilizaciones antiguas hasta hoy eh, eh, obedecen al mismo, al mismo criterio, al, al, al, al, al conservar el poder en manos de unos pocos y, y el resto del mundo pues que sobreviva como pueda y, y entonces eh, trabajan para, ahora para las multinacionales, trabajan para, para las, las empresas internacionales. Eh, eh, nacionales, etcétera, etcétera, todo lo, que, todo lo que le ha planteado. Entonces, eh, mi, mi pregunta es, este, ¿hasta dónde hemos, eh, la iglesia y nosotros, de manera individual, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro círculo, hemos sido responsables de que este mensaje que, de, que, que, que Cristo dio, que fue, debió ser el punto de inflexión, porque Cristo lo que vino fue a, a enrutar a la civilización antigua, vino a enrutar al, al ser humano. Eh, no hemos sido capaces de, de, de que este punto de inflexión que, que Cristo vino a plantear eh, en el 2021, sigamos todavía eh, con la opresión del, del más grande sobre el más chico. Y, y sigamos hablando todavía de, que, de los menos favorecidos, eh, los índices de pobreza, por ejemplo, en Colombia, y en Barranquilla el 42%, para no irnos tan, tan lejos, en, en Barranquilla, 42% de barranquilleros sí. están en la pobreza. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué estamos haciendo nosotros o cómo podemos nosotros aportar el aquí y ahora pa poder, pa, para poder eh, llevar ese mensaje de inflexión que Cristo trajo? Era sí. mi, mi aporte y muchas gracias. ¿Pablo? Eh, gracias, Pastor. Mi solidaridad con todo lo comentado con el maestro Elí. Y ya tuve la oportunidad de darle mi pensamiento sobre su acontecimiento. Yo quiero hacer una reflexión. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y murió crucificado. ¿Por quién? Por nosotros mismos. Y toda la vida hemos escuchado que hay que darle prioridad al extranjero hay que darle prioridad a la viuda que hay que darle prioridad al inmigrante y todavía lo seguimos haciendo pero qué está haciendo dentro del libre albedrío cada ciudadano por mejorar dónde vive dónde habita dónde comparte con una comunidad entonces yo me atrevo a decir y ojalá no me castigue el señor Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no nos enseñas a látigo, como sacaste a la gente del, de la iglesia? ¿Por qué no nos enseñas a palo, como castigaste en un momento determinado? Porque es que, posteriormente al sacrificio del Señor, vino otro que murió y no se fue tranquilo al sepulcro. Y entre 500 años vendrá otro que nos liberará de otra presión. Y siempre vamos a estar hablando de lo mismo. Pero, ¿qué aportas tú, Eli? ¿Qué aporta el pastor? ¿Qué aporto yo para que nuestra ciudad cambie? No nuestra ciudad. Nuestra comunidad. ¿Cuál comunidad? Mi entorno familiar hacia mi vecino. Y eso es lo que nos estamos haciendo. La opresión existe. La diferencia de clase existió, existe y existirá. Entonces, ¿qué va a ser de nosotros cuando tengamos 20 años más y nos estén dirigiendo los yupis de este momento? Entonces, el Señor tiene que hacer algo, porque no puede pasar a la humanidad miles y miles de años viviendo en su propio error. Gracias. Carlos Mendoza. Buenos días, hermanos de la iglesia. Eh, Elí, muy, muy, muy agradecido con, con, esta, con, esta, con este mensaje que has dado hoy día, basado en el amor, de verdad que no, no imaginas lo, gratific lo gratificante que, que ha sido y regocijante que ha sido para mí. De la verdad, eh, muy, muy, muy contento y muy conmovido con todo esto. Eh, también eh, sobre todo me quedo con aquello que dijiste que sobre cada tema hay una hay un sermón hay una reflexión bien minuciosa de mucha de mucha gente pero en común en común que todo, que todo fue de Dios eso con eso me quedo y como siempre hablo de soluciones yo creería que lo primero que hay que comenzar, o una de las soluciones sería, pues, es formar a nuestros hijos en, el, en los principios, en los valores de, de Dios, de esta doctrina, porque realmente. Carlos, no te, no te escuchamos, Carlos. Eh, disculpen. ¿Aló, ahora sí? Sí, sí. sí. sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Oh, pues, este. Pues. Bueno. Eh, mi, bueno, inicio por, por agradecer a Lee este hermoso espacio, no se imaginan cuán gratificante ha sido para mí y regocijante este, okay. estas palabras, eh, sobre todo basado en el amor, en la justicia, en... en me quedo con, con aquello que decía y que cada, cada punto fue reflexionado, discutido, eh, pero todo, todo, todo... En un, en un bien común que es el amor de dios eso con eso me quedo eh, yo me pregunto si todas eh, todas las iglesias tendrán este privilegio de, de estas de estas charlas tan edificantes eh, y siempre siempre apelo por la por, por soluciones y pienso que la solución es es formar a nuestros hijos ¿no? Eh, en esta doctrina, en estos valores, en estos principios, eh, que son realmente los que pueden conducir a un nuevo mundo, a un mundo de justicia y mundo de amor. No es fácil, porque sé que no es fácil, pero por lo menos intentar en, en, en edificar a, a nuestros hijos en esta doctrina. Gracias, gracias a Ali, gracias a la Iglesia Quinta. Sí. Bueno, eh, quiero concluir eh, diciéndoles lo siguiente, eh, un poco en la línea de lo que Pablo y Carlos estaban diciendo. Eh, nosotros, recuerden que comencé diciendo es un compromiso y ese compromiso significa que es un día a día, es un vivir pendiente de los actos de amor y de justicia, que, que no tienen que ser extraordinarios, o sea, no, no, no tenemos que volvernos un, unos revolucionarios y, y vamos a cambiar el sistema. No, no, no, no. Comienza en el hogar. Comienza ahí, en tu casa, estableciendo relaciones justas con, quienes, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu... Hermano, hermana. Pero también, como decía Pablo, con el entorno que te rodea. Hoy, ahí, para ponerles un simple ejemplo, ponerse una eh, mascarilla en medio de un tapabocas, en medio de una pandemia, es un acto de pensar en el otro también. Porque me cuido y te cuidas. Hay personas que son tan egoístas, tan. que. Eh, no piensan en los demás. Eso de hacer fiestas como sucede en el norte de Barranquilla, eh, sin tener en cuenta la realidad y el contexto que se vive, es una irresponsabilidad tremenda que genera muerte. Entonces, el, el, el, el tema es, eh, no puedo concluirlo porque no hemos terminado la, la confesión, estamos son 42 artículos por decirlo así estamos en el artículo número 31 o sea faltan eh, unos 11 lo cual eh, les invito para que el próximo domingo eh, puedan continuar este este estudio eh, tenga usted pastor Mercedes la palabra mil gracias Eli gracias Graciela bueno Damos muchas gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Eli, por su trabajo, eh, por su de nuevo y por su preparación para este evento. Yo creo que es importantísimo que nosotros entendamos cómo eh, todos, eh, tal como lo reconocía eh, Carlos, eh, esto requiere preparación, requiere mucha preparación, y esto es importante que nosotros lo, lo entendamos para valorarlo en, en la medida justa. Bueno, hermanos y hermanas, eh, este tema es muy importante, hemos coincidido en que el tiempo que le dedicamos eh, es bueno, pero siempre falta, siempre no es, no es suficiente. Vamos a eh, ponernos en función de nuestro servicio de adoración al Señor y damos muchas gracias a Dios por todas las personas que están con, con nosotros. Queremos resaltar a todas las personas que están eh, conectadas, Está nuestra hermana eh, Ruby, por cierto, nuestro hermano Edith, nuestra hermana Lita, nuestro hermano Pablo Parra, nuestro hermano Henry Barraza, el reverendo Luis Romero. José Omar Ramos, eh, Consoila, eh, Marta Monterrosa, la profesora Astrid López, eh, Daniel Jiménez, está con nosotros. Tenemos un invitado especial hoy que nos ha estado acompañando, que es el presbítero gobernante Ramón Barrio de la Tercera Iglesia Presbiteriana, Reverendo Franklin Barraza, Orlando Mamanjarres, Carlos Parra. Romelio Rodríguez, Carlos Mendoza, Yorcelis. Eh, eh, tenemos eh, también a Yanina eh, conectada. Y en, en Facebook están nuestra hermana Astrid Riquet, nuestra hermana Soyla Miranda, Claudia, eh, Nelson Álvarez, Marvel Navarro, eh, Dolly Villegas, Mónica Feo, eh, Rosaura Díaz. Bueno, ahí están las personas que nos, eh, nos acompañan tanto en Zoom como en, en Facebook. Vamos a, a poner en las manos del Señor nuestro servicio en esta mañana, dándole gracias a Dios por su inmensa misericordia. Quiero eh, compartir con, con ustedes un canto muy especial y el próximo domingo vamos a tener un, una explicación de dónde surgió ese ese canto pero que es bastante hermoso y ha sonado en estos eh, días eh, bastante entonces eh, se llama un lamento por la paz de la autoría del maestro Eleazar Torreglosa y eh, quiero compartir también con alegría de, de padre la voz que, que está ahí un lamento por la paz para mi tierra Colombia un lamento por la paz desde esta tierra hermosa, donde un cuerpo hoy se alza, reclamando sus derechos. No los deben de callar, no los deben de callar, pues están en su derecho. No los deben de callar, no los deben de callar, pues no deben de callar, no deben de callar con disparos al acecho. Hoy reclama esa lucha de salud para injusticia, Dignidad para la vida y acabar con la avaricia. La violencia la genera y el escudo lo acapara. Un lamento por la paz, un lamento por la paz, por favor bajen las almas un lamento por la paz, un lamento por la paz, a pa mi tierra colombiana. Sonido. Sí. Buenos días hermanos y hermanas de la quinta iglesia Hermana Yolima, bendiciones Buenos días señor presidente buenos, buenos días Qué Buenos días, bendiciones hermana Yolima Qué alegría de encontrarnos de nuevo Buenos días, Jolie. Bendiciones. Qué alegría verles en esta mañana. Yo creo que sí voy a... Amén. Escuchamos, buenos días, hermana Yoli. Gracias a tu familia, al pastor. Adiós, buenos Gabriel. días, buenos días. Buenos días. ¿Sí? ¿Me escuchan todos muy bien? Perfecto. Sí, Perfectamente. se te escucha muy bien. Bueno, ya extrañaba estar aquí con ustedes. Bueno, ya vamos a dar inicio al servicio de esta mañana. Y quiero invitarles. Y también vamos a, a saludar a las personas que nos están acompañando, que están conectados con nosotros. Estamos en Facebook ya. Muy bien. Que ya saludaron, que ya sabemos con quién están acompañándonos. Y vamos a dar inicio al servicio de esta mañana. Con los ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá hechos capítulo 1 versículo 11. Y en esta mañana vamos a dedicar este servicio al Señor. Así que invito a todos los hermanos y hermanas presentes en la oración vamos a dedicar el servicio. En esta mañana, Señor, queremos dedicar este servicio a ti y te pedimos que abras nuestros ojos. Señor, para que podamos verte a ti en nuestros hermanos y hermanas. Abre nuestros oídos, Señor, para que podamos oír las invocaciones de quien tiene hambre, frío, miedo y de quien está oprimido. Abre nuestros corazones, Señor, para que aprendamos a amarnos unos a otros como tú nos amas. Danos otra vez de este espíritu, Señor para que le ofrecamos un solo corazón y una sola alma. En tu nombre Amén. Vamos a iniciar alab alabanzas al Señor en esta mañana con el himno Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. I <laughs> hermanos que están con nosotros en Zoom, que por favor abran sus micrófonos y respondan el llamado a la adoración. Ven o mejor vamos, haz que vayamos donde tú nos llevas Tú nunca te ausentas no hay pantalla, no hay pantalla. Tú nunca te ausentas. Nunca aire te ausentas, que aire que respiramos, viento que acompañas. acompañas. Abrazo. Ven, ven para, para llevarnos camino, por ese camino, camino el camino, camino que conduce camino. al reino. Ven, ven, ven para arrancarnos nuestra, en nuestra facilidad. Facilidad. Aliviamos con tu amor y gracia Gracias. de tantas raíces de mentira y miedo que nos esclaviza. Y sigamos adorando al Señor en esta mañana porque es por su amor que nosotros estamos aquí. su hermano Ramón Barrios que quiere compartir en esta mañana un hermoso poema. Buenos días, Ramón. La, confesión, la iglesia que calla. De justicias perpetradas por este mundo. La iglesia que calla niega a Jesucristo, quien fue y es ejemplo de amor al prójimo. La iglesia que calla pierde la confianza en aquellos que el mundo ha olvidado. La iglesia que calla desconoce el nombre de Dios, su naturaleza y su carácter. La iglesia que calla se acomoda con simples oraciones y se deja llevar por el miedo y las aflicciones. La iglesia que calla aplaude al tirano con la simple excusa que hay que respetarlo porque fue puesto por Dios. La iglesia que calla se encierra en sí misma inmersa. La iglesia que calla mira al sufrido como delincuente porque reclama sus derechos. La iglesia que calla no es capaz de levantar su voz profética para denunciar las injusticias de este mundo y para anunciar las buenas nuevas de paz y reconciliación. Si la iglesia calla definitivamente, hemos de silenciar la voz de Dios expresada siempre en Jesucristo a través de sus palabras y acciones. Amén. Amén. Es a ti que recurrimos, trayendo nuestras carencias, te presentamos nuestras limitaciones. Las divisiones nos entristecen. Confesamos el deseo de transformar nuestras vidas enséñanos, a, enséñanos amar. a amar mujeres transforma nuestras vidas mujeres, serias rígidas, y rígidas en mañanas, mañanas semillas, de domingo simples como las flores, flores alegres, alegres como los pájaros, como los pájaros sinceros, sinceros como los, vinos, como los niños en nombre de tu Espíritu, viento de amor. Transforma nuestras vidas, Señor, con la fuerza de tu Espíritu, viento de esperanza, anhelo de un nuevo día. Todos, pon en Ponle nuestro corazón, en nuestro corazón paz. la paz, llénanos, llénanos de tu amor. De tu amor. Haz que nuestras Haz que vidas, vidas brillen, nuestras brillen como las estrellas, como las estrellas de la en la noche oscura y danos tu perdón. Danos tu perdón. Amén. Amén. Y seguimos Amén. alabando al Señor en esta mañana. Y es el que les cantar, ven, Espíritu, ven. A Dios Adiós, con, con su sacrificio sin mancha, y a de su, su sangre limpia nuestra conciencia, de, de las obras, de las las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios, Dios viviente. Hebreos nueve 14, hermanos, hermano en ese lugar donde nos estamos en este momento, nos, nos demos un saludo de paz. Que está cantando al Señor, y yo quiero repetir: te quedó muy bonito. Vale, te quedó muy bonito. Estamos del pueblo de Dios y necesitamos animar, Vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos, vale, un pedacito. Sí. Vamos allá. el amor de Dios en nuestra vida. Y llegamos al momento de la lectura y, y de la predicación y vamos a invitar al Reverendo reverenciado para que haga la oración de iluminación en esta mañana. Te damos gracias, oh Señor Dios de la vida, por tu inmenso amor, sobre todo porque nos permite llegar a este momento en que en el servicio, en nuestra entrega a ti, tu palabra llega a nosotros para iluminar nuestro camino, para darnos fuerza, coraje y nos da el vigor para seguir adelante aún en medio de las situaciones difíciles. Queremos escucharte a ti, Señor. A veces hablamos mucho nosotros, pero hoy, Señor, nuestros oídos están atentos a tu palabra. Queremos, Señor, que nuestro corazón sea fortalecido con la palabra que escuchemos en este día y que nuestras manos y nuestros pies se muevan en la orientación, Señor, que tú pides para que actuemos en este mundo. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que es la palabra viva. En el nombre de él, oramos. Amén. Amén. Amén. Yo invito a los hermanos que tienen la lectura de la palabra en esta mañana a que por favor enciendan sus micrófonos. Eso. Eso. Buenos días, Iglesia. ¿Me escucha? Y, Jorce, buenos días. Tu lectura es la segunda. Vamos a escuchar en este momento al hermano Daniel. Ah, ok. Por aquello... Por aquellos días, Pedro se dirigió a los hermanos reunidos que eran como 120 personas y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo por medio de David ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, que él sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús, pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en nuestro trabajo. Tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo el Señor Jesús estuvo entre nosotros, desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo. Y es necesario, pues, que uno de ellos sea agregado a nosotros para que junto con nosotros dé testimonio de Jesús, de que Jesucristo resucitó. Entonces propusieron a dos, a José llamado Barzabas y llamado también el justo y a Matías. Y oraron así. Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido para que tome a su cargo el servicio de apóstol que Judas perdió por su pecado cuando se fue del lugar que le correspondía. Lo echaron a la suerte. Y esto favoreció a Matías, quien desde ese momento quedó agregado a los doce. ¿El señor añada bendiciones a su palabra? Amén. Yurceli, ¿puedes encender tu micrófono? aceptamos el testimonio de la gente pero el testimonio de Dios vale mucho más y vale más porque el testimonio que Dios da es acerca de su hijo el que cree en el hijo de Dios acepta lo que Dios dice acerca de su hijo el que no le cree a Dios está diciendo que él es un mentiroso pues no cree en lo que Dios ha dicho acerca de su hijo y lo que Dios ha dicho es esto que el que nos ha dado vida que él nos ha dado vida eterna. Y esta vida es para los que creen en su Hijo. El que tiene al Hijo como amigo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios como amigo no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el Hijo de Dios. Lo hago para que sepan que tienen vida eterna. Primera de Juan 59 al 13. Amén. El evangelio en esta mañana lo encontramos en San Juan, capítulo 17, versículos del 6 al 19, y dice la palabra del Señor. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste, y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste. Y ellos lo no han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos. No ruego por los que son del mundo, sino por los que me dicen. Porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo. Y lo que es tuyo es mío. Y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo. Pero ellos sí van a seguir en el mundo. Mientras yo me voy para estar contigo, Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre. En el nombre que me diste, en el nombre que me has dado para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre. El nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora, donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia. Porque ellos no son del mundo, como tampoco soy yo del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo soy del mundo, yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságranos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí de los que son del mundo, también yo los envío a ellos, entre los que son del mundo, y por, y por causa, causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también, también ellos sean santificados por medio de la palabra del Señor. En este momento invitamos al reverendo Romero que trae la palabra de Dios en esta mañana. Un cordial saludo para toda la, la Iglesia Quinta, a quien debo mis grandes afectos y siempre respetos. Creo que esta es una comunidad eh, muy sólida y hoy ha sido un espacio de gran edificación desde la Escuela Dominical que he venido acompañando y me siento de verdad desafiado eh, en este espacio a, a compartir la palabra y creo que... Eh, no hay otra manera de, de acercarnos que la plena certeza de que Dios está con nosotros y que Dios nos acompaña en medio de las difíciles circunstancias que se agudizan cada vez más en, nuestros, en nuestro contexto colombiano. Con este saludo quiero... Eh, expresar mi gratitud a la iglesia por esta invitación y quiero invitarles eh, a reflexionar en esta mañana en los tres maravillosos textos que hoy corresponden a nuestro calendario litúrgico. En principio, en principio, esa invitación maravillosa del apóstol Pedro eh, a configurar el grupo de los doce, que representa en cierta medida la comunidad, el pueblo, la iglesia. En un segundo momento, ese carácter maravilloso de los testigos, de ese carácter natural del creyente en ese testimonio de vida en el cual eh, nos movemos misionalmente los cristianos. Y en un tercer momento, esa oración maravillosa de Jesús por sus discípulos. Al final cuando debe partir a la morada de su padre. Y quiero reflexionar en estos tres puntos eh, con todo el fervor y con todo lo que me ha movido estas situaciones que hemos vivido últimamente, no solo relacionadas con temas de salud, no solamente las duras situaciones que vivimos como comunidad, cada día escuchar noticias de personas cercanas a nuestras comunidades eclesiales, que sufren la enfermedad y el duelo, pero también haciendo memoria de las muchas personas y jóvenes que hoy también padecen el sufrimiento en el contexto de, de las protestas eh, que, tanto, que tanto polarizan a veces a la comunidad, incluyendo a la comunidad cristiana. Pero yo creo que la comunidad cristiana tiene que acercarse hoy al texto bíblico, pero acercarse también a Jesús hoy para interpretar, como bien lo decía nuestro compañero y hermano Elis, entender de la manera más adecuada la palabra de Dios y asumir con responsabilidad el ministerio que se nos ha sido entregado como cristianos en medio de esta realidad que vivimos. En principio, el libro de los hechos toca dos Aspectos simbólicos muy importantes. El primero, refiriéndose a una comunidad de 120. Eh, estamos en el contexto eh, ya de la proclamación de la comunidad cristiana en ausencia de Jesús. Jesús ha partido eh, a la morada de su padre. Y la comunidad apostólica ha venido reflexionando sobre su misión ahora en el mundo. Y cuando hace su reflexión sobre su misión, la pregunta es, ¿necesitamos ser un pueblo? ¿Necesitamos ser completamente el pueblo de Dios? Tener 11, que no es equivalente a 12, es un aspecto simbólico. Recordarán ustedes las 12 tribus, los 12 apóstoles y los 120 que están reunidos acá. Lo que hay en este texto es una carga, una carga pronunciada sobre la comunidad o el pueblo de Dios. Y esto es muy importante. Porque si en algo tiene sentido teológicamente el cristianismo es que se entiende como presencia en el mundo de Dios, como pueblo que tiene algo que contar, que tiene una misión que cumplir, que tiene unos propósitos profundos en medio de la existencia y de la historia. Así nos entendemos como cristianos. Y así bien lo interpretó el apóstol Pedro. Cuando invita a la comunidad a reflexionar sobre quiénes son o quién va a conformar ese doceavo apóstol ahora que, que Judas, yendo en contradicción al mensaje de Jesús, ya no está. Y hay un elemento maravilloso que se tiene en cuenta para la elección de este doceavo apóstol, que significa enviado. Ese es el apóstol, es un enviado de lo cual todos nosotros hoy nos reconocemos representantes también. Es decir, nosotros somos apóstoles en medio de este mundo. Es decir, somos al mismo tiempo enviados. Y esto recalca una gran responsabilidad. En principio, saber cuál es el querigma. Es decir, cuál es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir. Qué tipo de interacción nosotros debemos plantear con el mundo. ¿Qué tipo de relación establecemos nosotros en medio de nuestras realidades? Ser pueblo de Dios significa ser elegido para algo. Y eso es importante en la perspectiva del libro de los Hechos Hoy. El elemento importante para elegir al nuevo apóstol era necesario que aquel conociera el ministerio de Jesús desde el bautismo de Juan el Bautista hasta la ascensión de Jesús. Es decir, y esto fue aquello que trajo tantas dificultades al reconocimiento del apóstol Pablo como apóstol, que Pablo no había conocido el ministerio de Jesús, no había caminado con Jesús. De modo que es importante para la comunidad apostólica que quien lleve y anuncie, conozca plenamente el ministerio de su maestro. No es posible ser representantes del pueblo de Dios en el mundo si no conocemos a profundidad las motivaciones profundas del ministerio de Jesús. Es sorprendente y esto a manera de confesión delante de la iglesia. Es sorprendente la manera en la que las comunidades cristianas están ausentes del querigma del Jesús de Galilea. Es increíble la ausencia que a veces tiene el mensaje de Jesús, el de Galilea, en medio de nuestro ejercicio confesional público como comunidades eclesiales. Como si no conociéramos a Jesús, como si no pudiéramos identificar sus motivaciones profundas, sus defensas más profundas. Pues es lo primero que el apóstol Pedro reconoce. No podemos elegir un nuevo apóstol o un nuevo enviado si éste no conoce a profundidad el ministerio de Jesús, desde su bautismo hasta su ascensión, si no conoce qué fue lo que movió la vida de Jesús, seguramente tampoco podrá interiorizarlo y podrá ser testigo en medio del mundo. Así que la primera labor que tenemos, que yo elogio de esta comunidad, es ese estudio profundo del ministerio de Jesús de sus motivaciones y defensas más importantes en medio de su mundo, que son muy similares a las nuestras. Jesús es un hombre del siglo uno del contexto de Palestina, bajo el atropello de un imperio que usa la que usa la fuerza militar y la violencia para subyugar a los pueblos y para controlar a los ciudadanos. Y en ese contexto de dominación, Jesús Desarrolla su ministerio. Y en ese contexto, un contexto muy similar al nuestro, lleno de inequidad, de injusticias profundas, de violencia profunda, de enfermedad, de muerte, todo lo que nosotros pudiéramos mencionar hoy, tiene un claro reflejo en el contexto de Jesús. Y me parece que ese ministerio es una luz maravillosa para el cristiano hoy, frente al mundo que nosotros estamos viviendo. De manera que la iglesia tiene que revisar si su apostolado está completo. Porque lo que Pedro está revisando es que 11 no es igual a 12 y falta algo para ser plenamente el pueblo de Dios. Y es quizá un poco esos lunares de la vida testimonial de la iglesia la que nos hace hoy preguntar, somos plenamente testigos de la proclamación de Jesús y del Galilea, somos nosotros representantes plenos de ese mensaje o como lo dice también claramente la confesión de nuestro culto o callamos de manera cómplice ante situaciones que vivimos frente a la violencia, la injusticia, la miseria, el hambre, la enfermedad, el dolor, el duelo, el sufrimiento callamos y nos volvemos cómplices o somos realmente testigos y damos testimonio de la vida plena. El segundo punto maravilloso de esto tiene que ver con el capítulo 5 de primera de Juan. La palabra más utilizada en estos versículos es testimonio, testigo, vida plena. No hay un entender dentro de la comunidad cristiana primitiva distinto a que el centro del de querigma de la comunidad cristiana tiene que centrarse en una defensa clara, contundente, radical, frente a una vida digna, a una vida plena, como hoy lo escuchábamos en la escuela dominical a partir de la interpretación de la confesión de Acra. La comunidad cristiana tiene que tener claridad cuál es el ministerio de Jesús que orienta también su militancia conocer esa militancia es importante ser saber de qué somos testigos saber qué es lo que testificamos saber a qué hemos sido enviados es vital para poder reconocer nuestro sentido cristiano y para y para a, a ahondar un poco frente a eso de de qué damos testimonio cuál es el contenido del testimonio tengo que confesar que esta semana me he encontrado con algunas ideas que me parecen deben ser revisadas dentro de la comunidad cristiana y que las escuché en algunos también de mis de algunos compañeros de la iglesia cristiana la primera es esa mirada un poco un poco yo diría hipócrita frente al tema de lo del pacifismo. Nos han vendido la idea y es importante aclarar. Nosotros creemos claramente que tenemos que defender una vida en justa o en justicia y en paz. No somos representantes de la violencia, pero nuestra manera radical de resistir, de no aceptar los actos de injusticia hacen que naturalmente exista la confrontación. La confrontación es un asunto natural de la militancia cristiana. Nadie que esté dispuesto a proclamar la buena noticia en este mundo, que esté dispuesto a proclamar la justicia, puede esperar que no exista la confrontación. Claro que existe confrontación. La muerte de Jesús es el resultado de una confrontación, de la confrontación de la palabra de Dios frente a actos injustos, que el mundo que del cual no somos nosotros termina condenando a la muerte a Jesús. Es importante hoy releer estas teologías y yo quiero decirlo de manera natural y tranquila. La teología de que Jesús es un sacrificio necesario no corresponde para mí a la teología del Jesús de Galilea. No puedo yo ver al Jesús de Galilea en algún momento justificando la violencia o el asesinato o, o la ejecución de alguien inocente en razón de un culpable. Tampoco lo hallo presente en la teología profética del Antiguo Testamento, en el Dios de Amós, en el Dios de Sofonías, en el Dios que se revela que se manifiesta tajantemente en contra de los actos de injusticia. Un Dios en la que dice no me interesan los cultos ni los sacrificios. Si estos no están debidamente concatenados con la defensa de la justicia, con la defensa de la equidad, de nada sirve cultos elocuentes si mi, país, si mi pueblo sufre la injusticia. Y el Dios de Amós lo manifiesta con contundencia, venden al pobre por un par de sandalias, compran testigos falsos para culpar al inocente y sacar libre al culpable. Los comerciantes se sientan a maquinar de qué manera explotan y atropellan con la comida del pueblo. Nosotros tenemos una voz muy clara. Y muy contundente en la teología profética y en la teología del Jesús de Galilea como para que nosotros como cristianos no nos planteemos de manera clara frente al mundo como testigos o a dar testimonio, como lo dice Primera de Juan, de la defensa de la vida. No es posible entonces que la iglesia pueda ser testiga del evangelio, de testimonio del evangelio, mientras se calla procurando unas ideas que hoy se han vuelto útiles para controlar a nuestro pueblo. No nos gusta el desorden, no nos gusta, no nos gusta el descontrol. Hablamos, queremos hablar del control. Queremos hablar de paz en contexto de control militar y a eso le llamamos paz. En algunos momentos he escuchado hablar de invitamos a la paz. Nosotros tenemos una herencia teológica bíblica muy muy clara sobre la paz. La paz judía, el Shalom, no significa ausencia de discordia, ni ausencia de ni ausencia de contrariedades. Tener ideas contrarias es natural, tener ideas diferentes es natural, pero la construcción de la paz implica la integralidad. El Shalom del que nosotros hemos aprendido en la palabra de Dios es la búsqueda de una vida integral en dignidad de modo que esa paz tiene claramente una distinción a la paz que nos venden a que nos quieren vender a nosotros los gobiernos que, que además de infringir injusticia luego piden que la comunidad no actúe en correspondencia con la protesta frente a los actos de injusticia es muy complejo seguir a Jesús y no ver su carácter de protesta. Y para esto quiero tomar dos versos de nuestro maestro, porque si la iglesia es invitada hoy a entender su testimonio, tiene que entender qué testifica. Hay un verso difícil de comprender para el, para el, para la mayoría de las comunidades cristianas hoy, y es la palabra este texto de Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Pero antes mucho más difícil de comprender, la citación que Jesús hace de Isaías, capítulo 61, después del bautismo, para entender su ministerio. Jesús, el de Galilea, para entender ese bloque ministerial del Jesús, el que, el que Pedro exige, que hay que conocer, desde el bautismo hasta la ascensión, comienza con una clara identificación de Jesús frente a su misión en el mundo. Y citando a Isaías, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar buenas noticias, para llevar buenas noticias. Y esto tiene implicaciones, claro que tiene implicaciones en los aspectos de lo social, porque no es posible que tú lleves buenas noticias si no habla en términos reales, como Jesús hablaba en términos reales frente a sus comunidades. ¿Quiénes eran las, ¿quiénes eran las comunidades que preocupaban que trasnochaban el ministerio de jesús los ciegos los presos los oprimidos los que lloran los que sufren los que sufren la inequidad de este mundo jesús se arropa de una misión profética maravillosa la teología de la de profética de isaías aparece como un elemento sustancial en el ministerio de jesús no es posible proclamar el reino de dios si no se tiene una clara identificación de quiénes son o qué defendemos nosotros. Defendemos a los más desfavorecidos. Pero hablar de los desfavorecidos en Colombia para hablar de la iglesia en su contexto es complejo, es, es, es abrumador la injusticia. El DANE habla de alrededor del 42.5% del dato en pobreza en Colombia. Somos un país con unas riquezas naturales increíbles, pero con unos niveles de corrupción increíbles. Y tenemos alrededor de 21 millones de personas que han entrado a la pobreza luego en este contexto de la pandemia. 7.47 millones en pobreza extrema. Tenemos unos niveles de corrupción que no caben. Hay un, hay, no hay manera de ocultar las injusticias en las que estamos si nosotros pusiéramos a Jesús en el contexto contemporáneo, Jesús sería el primero que estaría en la línea de protesta. Y esto lo digo: no estamos, no justifico la violencia, pero nosotros no podemos aceptar las injusticias porque eso nos vuelve, nos, nos saca de ser testigos, no nos vuelve testigos de Cristo. No hay manera de testificar el evangelio si nosotros nos retraemos. Y nos, nos hacemos a un lado, pero esta semana le dije a alguien, el primer texto que tenemos que leer es el texto de Lucas, capítulo cuatro, dieciocho. El ministerio de Jesús tiene una misión con relación a unas personas que sufren y no sufren por avatares de la vida ni por avatares de la naturaleza. No sufren por estructuras organizacionales que los seres humanos hemos construido. Por eso las preguntas no son para Dios. Las preguntas son para nosotros, no debemos preguntar por qué mataron a Lucas, no tenemos por qué preguntarle a Dios por qué mataron a Lucas, tenemos la suficiente capacidad crítica para entender de dónde vienen estas injusticias. No son, no es Dios el culpable de, nuestros, de nuestras situaciones difíciles, somos los seres humanos los incapaces de construir un mundo justo. Lo que pasa es que aquí, en el texto de hoy, nos están diciendo, hay un grupo de personas, hay un pueblo de Dios que tiene la obligación, en medio de ese mundo, de testificar otra cosa, de plantarse con un mensaje diferente, la que su maestro le dejó. Por eso, el texto hoy de Juan dice, padre, así como tú me enviaste, yo los he enviado a ellos. De modo que hoy es difícil en, el, en las lecturas del día de hoy evadir, evadir el elemento del apostolado que tiene la iglesia hoy. Es difícil evadirlo. Y a esa persona con la que estaba conversando le dije, la segunda cosa que hay que leer es el texto de Mateo capítulo 10 versículo 34. Textos difíciles de, de entender. Dice Jesús, no crean que he venido a traer... Paz a la tierra. Yo no vine a traer paz, vine a traer espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán su propia familia. Me cuesta no ver no ver las familias colombianas encontradas hoy en un conflicto. ¿Y dónde está el conflicto? Entre un grupo de seres humanos, hijos nuestros, familias nuestras, colombianos enfrentados con otros colombianos, ¿no? Hijos nosotros mismos enfrentados, luchando, enfrentados contra en contrariedad, ¿por qué? ¿Por qué Jesús dice que no viene a traer paz? Porque no se trata de la ausencia de contradicción. Es necesaria la contradicción porque este mundo no está planteado a la manera de Dios. De manera que si en Colombia alguien sale a defender la justicia, pues el mal que está estructurada, pues va a remitir contra ella. De modo que el conflicto no tiene por qué sorprendernos. No justificamos la violencia, pero es imposible no ver a Jesús claramente expresándose acá. ¿Y qué quiere decir Jesús? Yo no vine a justificar el control militar romano en el siglo I, que estaba bajo la política de la Pax Romana, que se encargaba de, de, de garantizar a la gente la seguridad a través de una fuerza militar para destruir a los ladrones, piratas, pero para expropiar al mismo tiempo al pueblo. Y ahí tenés a Jesús de Galilea, una de las regiones donde los campesinos más protestaron por los actos de injusticia que Roma aplicó con estas comunidades campesinas que terminaron perdiendo sus tierras y terminaron sirviendo a un sistema de patronato que ayudaba y que enriquecía a unos pocos mientras expropiaba al resto de la población. Jesús es un representante de las familias explotadas de Galilea. Pero cómo se leían estas personas que protestaban, que regularmente llegaban a Jerusalén en protesta en algunos textos eh, históricos, por ejemplo, Reza Aslan, un, un, un académico que habla sobre el contexto de Palestina, dice, estas comunidades de campesinos terminaron cambiando sus asadones para poder, por espadas, para protestar por lo injusto. No digo que la violencia sea legítima, pero la protesta ante lo injusto es, es una esencia vital de la vida, de la, de la proclamación profética. Y Jesús dice, yo no vine entonces. A ser cómplice de un sistema de represión que mientras reprime y controla y genera ausencia de violencia, explota, destruye y marca de indignidad y de pobreza a su pueblo. Por eso, en el contexto de Jesús decía, nada bueno sale de Galilea. Un, una idea parecida a la nuestra. Cuando alguien escucha protestante, piensa en algo sucio. Cuando alguien piensa en el pobre, piensa en algo sucio. Pero... Tu maestro y mi maestro se enfocaron en esas comunidades. A él le preocuparon esas comunidades porque la pobreza, la miseria de la cual no queremos ver, la hemos construido con un sistema humano injusto que tenemos que corregir. Y el profeta tiene que decirle al, in, al, al culpable, usted está actuando de manera inadecuada frente al pueblo y eso no es voluntad de Dios. No hacerlo. Es parte de la complicidad. Pero para entrar más a entender a ese Jesús que no está de acuerdo con la ausencia de disturbios, porque él mismo genera confrontación con su mensaje. Claro que hay confrontación. En un mundo donde la maquinaria política, la maquinaria económica, la maquinaria estatal, está hecha para lo malo, para explotar al pueblo. Obvio que cuando alguien sale en defensa, genera inmediatamente una oposición. Y el tercer elemento que yo decía debemos leer es aquella anécdota, esa historia que narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 13, versículos 1 y 5. Cuando a Jesús le llevan una noticia que sus compañeros coterráneos de Galilea, algunos fueron asesinados por Pilato en el templo porque protestaban por todo lo injusto que este imperio romano ejercía sobre ellos. Y el texto, voy a leerlo. En ese contexto, miren la reacción de Jesús frente a esa, a este asesinato que se narra de manera cruel y de manera muy sintética por el Evangelio de Lucas. Por aquel mismo tiempo, fueron unos a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificios. Y Jesús les dijo, miren la pregunta de Jesús. ¿Acaso piensan ustedes ¿Que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser ellos más pecadores que los otros de su país? Les digo no. La respuesta de Jesús, les digo no. Y si ustedes mismos, la palabra aquí es metanoia, se arrepienten. Y si ustedes mismos no cambian, no se arrepienten, ustedes también morirán. O creen, dice Jesús un segundo ejemplo, o creen en pregunta retórica. ¿Creen ustedes que aquellos dieciocho que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? Les digo que no. Si ustedes mismos no se vuelven a Dios, ustedes también morirán. Hay una versión que quiero leer porque me parece mucho más clara para entender nosotros hoy. Es el versículo cuatro. O también... Esas 18 personas, personas sobre las cuales cayó la torre del Siloé que mató, que los mató, ¿creen ustedes que habían estado ellos mismos más cargados de deudas que todos los demás habitantes de Jerusalén? Es decir, usted que se jacta de, de, de alegrarse porque los que protestan son víctimas de un poder estatal, ¿cree usted que está libre de esta opresión? ¿Cree usted que se liberará de esta? ¿Que usted, que esto no tiene que ver contigo? Y Jesús termina diciendo, si ustedes no se transforman y no cambian, en algún momento la muerte les alcanzará. Lo que pasa en nuestro estado colombiano en todo el sentido es responsabilidad de todos. Y esta, esto no, nos lo hace ver el mismo Jesús de los evangelios. De modo que es muy complejo ser testigo y ser testimonio. En un país quedándose callado frente a lo que sucede, tenemos unos niveles altísimos de pobreza, de miseria, de inequidad, de injusticia. También ustedes, no hay que decirlo con datos, ustedes y todos conocemos la, la complicidad de, de, de estos liderazgos políticos que tenemos, pero la comunidad cristiana está llamada a dar testimonio. Si no da testimonio de ese contenido querigmático, entonces está incompleta. Si lo que hace es mero acto litúrgico, pero no logra ser como su maestro, entonces está a medias. Y ahí viene el tercer texto del día de hoy, Juan capítulo 16, 17, versículo 16, versículo 6 al 19. Una oración maravillosa de Jesús. Que me parece expresa la teología de finales del siglo primero, comienzos del segundo, cuando la comunidad cristiana en medio del sufrimiento se siente consolada por su Señor. Un Jesús que ora por sus mensajeros. Y lo primero que aclara este texto es, uno, Padre, ellos no son de este mundo. Y esa es la primera característica del pueblo cristiano. No, no. No se acoplan al sistema injusto en el que nosotros vivimos. Y Jesús lo dijo, Señor, cuídalos. Tú me los diste y yo te los entrego. No te pido que los saques del mundo. O sea, no pido que crees una iglesia ausente de los problemas porque no sirve una comunidad eclesial. de espaldas a las, a las comunidades y a, los, y a lo que sufre la comunidad. No sirve, no es testigo, no es testimonio en otra forma. No cambia, no da testimonio de su maestro del maestro de Galilea. Y Jesús dice, Padre, yo los envío como tú me envías. Y te pido, Señor, que los proteja. Te pido, Señor, que los proteja. Me es muy difícil no hablar de esta oración de Jesús que entiende el peligro de dar testimonio del Evangelio. Es peligroso dar testimonio del Evangelio hoy. Nadie quiere, nadie quiere salir. A dar testimonio porque nadie quiere sufrir las consecuencias de ser testigo porque protegemos nuestras condiciones nuestras nuestras comodidades pero el evangelio del señor rebosa nuestra tibieza y nos hace ver claramente cuál es el profundo dolor que sufre nuestro pueblo y me es complicado ver este texto de Jesús que sabe que ser seguidor de él implica contradicción con un mundo que es necesariamente injusto, por lo tanto sus seguidores obviamente no pertenecen a ese sistema, ni a esas lógicas, como lo expresaban hoy el, el prebítero gobernante Elis Barraza, nosotros no queremos, no seguimos la lógica, no por una terquedad absurda, sino porque el sistema genera mucha muerte e injusticia, y eso no corresponde con los valores cristianos. De modo que al final, me cuesta mucho cuando Jesús dice, te pido que los cuides de este mundo porque este mundo los odia. Y no puedo no mencionar algunos que han sufrido la muerte estos días. Y recuerdo el caso de Lucas Villa, estudiante de Pereira. Sus últimas palabras, nos están matando, nos están matando. Un, un ejemplo solo de los miles de... Y miles de jóvenes que están hoy protestando. No, no nos dejemos manipular por los líderes de partidos políticos que quieren capitalizar toda esta protesta. La comunidad protesta por lo que es injusto. Nosotros creemos en un Dios de justicia y creemos que ese Dios de, de justicia nos pide que demos testimonio Tampoco puedo no recordar el caso de la chica de 17 años que se suicidó Alison Salazar en Popayán, quien antes de suicidarse denuncia los ultrajos, de la cual fue víctima por parte del smart. No es posible que nosotros hoy leamos estos tres textos sin contextualizarlos. El primero, ser pueblo, ser, ser la comunidad mensajera, ser los enviados. No culpemos a Dios. Los seres humanos tenemos todo lo necesario para construir un, un mundo justo, equitativo. Nosotros como cristianos tenemos la labor de proclamar evangelio. Ah, que el mundo no nos escucha. No importa. De eso se trata dar testimonio. Que no nos quedemos en once. Incompletos. Que nuestro testimonio no sea incompleto. Que nuestro testimonio pueda darse plenamente. Segundo. No podemos vacilar en el contenido de nuestro mensaje y de lo que testificamos. Testificamos un mundo para una vida digna. Me encanta la imagen del shalom, una vida digna para todos los seres humanos. De eso tenemos que dar cuenta los cristianos. Y tercero, es importante saber que dar testimonio implica no conformarnos, implica contradecir, sí. No te dé miedo contradecir. Hay una idea moralista que corre por algunas comunidades cristianas que contradecir es un pecado, el pecado más grande es volvernos cómplices de este mundo injusto. De manera que proclamamos una, un, un, un mensaje, un evangelio de paz, pero no la paz como nos la quieren vender a nosotros, no la paz con control militar, no la paz porque hay un mundo posible. Justo, equitativo, respetuoso de la naturaleza, una justicia social, una justicia económica, una justicia ambiental, una justicia en todos los sentidos, una sociedad democrática, una sociedad con principios humanistas, no un humanismo antropocéntrico que cree que el ser humano es el centro y absolutamente el centro y de allí no importa nada más. No, un ser humano que tiene que ser responsable del mundo porque el calibre de su razón debe llevarle al calibre de una vida y de una sociedad responsable. Quiero compartir por último una oración que en algunos momentos he compartido para invitar a la comunidad y también en oración por quienes sufren hoy la enfermedad y el duelo. El Cristo nuestro es un Cristo que se encargó de todo, de los enfermos, de los desfavorecidos, que criticó los sistemas económicos. Es un evangelio integral. No nos quedemos a medias, no son once, debemos ser doce. No tendríamos esperanza. Si tu espíritu, Señor, no nos convocara a la fraternidad, al amor, a lo impensable, a la utopía. No habría esperanza en medio de esta frágil humanidad. Si la fuerza de tu poder no ardiera dentro de nosotros y nos llevara a pensar que es posible amar, que es posible perdonar y que es posible crear un mundo nuevo. No tendría sentido, Señor, nuestra superflua ritualidad, si antes no estuviese llena de tu presencia y de tu amor como para volvernos un mismo cuerpo sin perder la variada tonalidad de lo que somos. Si tú no guiaras lo que somos, no superaríamos la imagen parca de un templo que a lo lejos se ve suscitada por algunos transeúntes que perdieron su sentido. Pero tiene sentido estar aquí hoy en medio de la compañía de hermanos y hermanas cuando nos vemos convocados por tu fuerza. Que la fuerza de tu Espíritu, Señor, nos cobije. Que el fuego de tu esperanza suscite en nosotros nuevas realidades y que arda en nosotros hoy más que nunca tu fuego. Que hoy el Señor nos consuele en medio del dolor y el sufrimiento, pero que al mismo tiempo nos llene de coraje para dar testimonio del Evangelio para el cual hemos sido enviados. Que el Señor les continúe bendiciendo, querida Iglesia Quinta. Amén, amén. Nos quedamos con estas últimas palabras del reverendo Luis, esperanza y coraje, consuelo a nuestros corazones y a los corazones que en estos momentos están tan afligidos. Y vamos a celebrar la palabra del Señor cantando fe y esperanza. Esperanza viva. Seguiremos andando y luchando por la vida. Y este es el momento de las acciones de gracias. Entonces invito a los hermanos que nos están acompañando en Zoom. Si hay alguno que quiera dar acción y testimonio de gracias, este es el espacio. Sí, Yolima, Daniel Jiménez. ¿Me escucha, Yolima? Yolima. Te escuchamos, Daniel, te escuchamos todos. Ah, gracias. Eh, mira, eh, eh, hoy eh, quiero dar gracias por el cumpleaños de mi hijo Juan Lucas, que está eh, cumpliendo otro año más de vida y estoy pidiendo que el Señor siempre me lo me lo cuide y me lo, me lo, y me lo siga sacando adelante eh, eh, en, su, en su vida y en lo que ya él tiene que hacer. Muchas gracias. Amén. Amén, y a ti, Dani. ¿Quién más quiere dar acciones de gracias en esta mañana? Buenos días. Eh, bueno, quiero darle gracias a Dios por... Buenos días, José. Quiero darle gracias a Dios por la vida que nos ha regalado, por esta iglesia tan hermosa que tenemos, y... Aunque parece ilógico, vamos a darle gracias a Dios por todo el proceso que estamos haciendo eh, de nuestro trabajo. Suena ilógico que vamos a darle gracias a Dios por, por algo que está poniendo riesgo en riesgo nuestro trabajo, pero le damos gracias a Dios por eso, porque la Biblia dice que por todo le demos gracias a Dios. Entonces, bendecimos a Dios por todo lo que está pasando. Amén. ¿Alguien más? Bueno, ya escucharon al de la UAPATE, que también está pasando en este momento. Eh, yo quiero dar acciones de gracias en esta mañana por los 19 años de vida de la corporación universitaria reformada que estuvo toda esta semana celebrando con conferencias, charlas, con la participación de toda la comunidad universitaria y también con una comunidad internacional en beneficio y crecimiento de nuestra universidad. Entonces invito a Valeria y a Jardia a que cantemos el cumpleaños para Juan Lucas y también quiero invitarlos a cantar el cumpleaños por nuestro hermano Gustavo Quintero de la Comunidad del Camino que también está de cumpleaños el día de hoy. cumpleaños y nuestro reverendo Franklin nos ayuda con la oración de intercesión y recoger las acciones de gracias de la mañana de hoy eh, ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos Sí Oremos Amado Dios Señor gracias, gracias, gracias te damos Gracias por esa hermosa iglesia, por la vida de fe, de testimonio fiel de cada uno de nuestros queridos hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por ser nutridos por tu palabra y por motivar, Señor, en nosotros la misión profética que como iglesia debemos realizar por asumir con responsabilidad esa misión y ese llamado. Gracias por recordarnos todas estas cosas una vez más. Y celebramos entonces con amor la vida. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo a trabajar con pasión, con gozo, con amor. Pero también con mucho valor y coraje, Señor por la vida y por tu justicia. Señor, agradecemos por la vida de nuestro querido hermano Juan Lucas. Sigue bendiciéndolo, por favor, para que él siga cumpliendo sus sueños, cumpliendo ese propósito que tú tienes para él. Y Dios amado, gracias por la vida de nuestro querido hermano Gustavo Quintero. En medio, señor, de este contexto tan lleno de desafíos, Celebramos la vida junto con ellos, Señor. Símbolo de que hay esperanza, de que la fe nos debe impulsar siempre a seguir trabajando con esperanza por un mundo mejor. Un mundo que sí es posible porque es tu voluntad. Gracias, Señor, por nuestra querida iglesia. Y gracias también por esos 19 años de vida de nuestra querida alma mater por esa misión tan hermosa, tan vital, que es educar la vida para la paz. Bendice, Señor, a toda la universidad, a todo su personal, Señor, a todos sus directivos, a toda la población de estudiantes, y también a sus egresados, que como semillas siguen, Señor, replicando esa misión, educando la vida para la paz, donde quiera que estén. Señor, sigue bendiciéndonos y fortaleciéndonos a medida que caminamos en medio de este contexto de pandemia y en medio, Señor, de este reclamo de justicia de tus hijos e hijas, Señor, que sufren, que se sienten, Padre Santo, oprimidos. Ante el lloro y el clamor, Dios, queremos responder siempre con un acompañamiento fiel por tu reino, por tu justicia, y perdona, por favor, nuestras faltas y errores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, y dejamos el cierre del servicio en manos del Reverendo y que nos tiene el envío y la bendición. Muchas gracias y un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Hemos escuchado la palabra del Señor. Hemos sido nutridos por esa palabra y vamos a los lugares donde vayamos siempre anunciando ese mundo. Eh, no te escuchamos bien, mis Vamos anunciando el, el mensaje de amor que Jesús eh, nos entregó a nosotros su mensaje de vida de esperanza un mensaje que llena nuestros corazones pero también nos moviliza para la acción de manera que eh, firmes y adelante con la fuerza del Espíritu podamos ser testigos del amor y la misericordia de del Señor vamos a orar por nuestro país por las cosas que están aconteciendo, para que el Señor nos dé paz, nos entregue su misericordia, y que haya caminos de reconciliación, caminos de transformación en nuestro país, para que el Señor proteja la vida de todas las personas que se manifiestan desde aquellos, Señor, que buscan un mundo diferente, un mundo donde reine la justicia y la paz, hasta aquellos, señor, quienes eh, trabajan con el Estado procurando actuar la, la justicia. Por eso, señor, te agradecemos por todas estas vidas y también de manera muy especial, señor, ponemos en tus manos la vida de tantas y tantas personas que han sido afectadas por el virus y que se recuperan y también señor por aquellos y aquellas que han perdido sus seres queridos de manera que en tus manos nos encomendamos esperando que tu gracia y tu bendición nos acompañen ahora y siempre vamos a a cantar la bendición final Paz y la bendición y el amor de Dios siempre les acompañe. Damos por finalizada la transmisión del, del servicio y toda la honra y la gloria para nuestro Señor y muchas gracias a todas las personas que participaron y, e hicieron posible este servicio. En el nombre de Jesús entregamos nuestras vidas a Él. Amén.